Qué WSR? ¿Y qué esta temporada? De camino a Gridwall Series, aquí en WSR nos espera más acción, más emoción. Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975, y esto es un vídeo para JugandoEnLinux.com una vez más estamos aquí para traeros un juego que bueno como suele ser la tónica general en los juegos triple en los últimos tiempos pues eh, podemos disfrutarlo gracias a steam play steam play proton como sabéis ese proyecto de valve steam eh, que, que bueno se basa en, en varios proyectos entre los que destacan pues por ejemplo el proyecto wine de xvk audio y, y bueno pues eh, más cosillas que hay por ahí que ahora mismo no me acuerdo bueno os comento eh, estamos ahora eh, como podéis ver en la pantalla con gris gris es un reboot que se lanzó hace unos meses eh, para windows y consolas y que por desgracia bueno pues no se ha lanzado de forma nativa por ahora por ahora eh, para nuestro sistema esperemos digo por ahora porque esperemos que la gente de, de feral interactive pues se ponga las pilas nos haga un poquito el favor y por favor lo porte porque estoy seguro segurísimo que este juego le encantará a un montón de gente que le ha encantado eh, su anterior lanzamiento de, de, esta, de esta saga eh, el Grid Autosport, ese juego que tanto cuan, tantos no, nos ha hecho disfrutar de, a lo largo de estos años y que tenemos de forma nativa, eh, pues como os decía, gracias a Feral Interactive. Bueno, mientras no llega ese momento, y esperemos que llegue algún día, pues podemos disfrutarlo gracias Steam Play. Y bueno, pues aprovechando que hoy es Free Weekend, eh, estamos a, a, día, a día 3 de, de, de enero de 2020, me cuesta decirlo porque aún no me he acostumbrado, eh, bueno, pues eh, durante este fin de semana, para digamos que aprovechar bien los reyes pues nos dejan jugar de forma gratuita eh, para que nos para que podamos ver las cualidades que creo que son muchas que tiene este este este gran título vale bueno pues nada eh, esto es griff ahora mismo estoy jugándolo gracias a steam play y allá vamos a ver qué tal bueno os digo eh, estoy jugando sin tener ni idea es la primera vez que juego ya sabéis que a mí me encanta eh, todo esto de, de jugar bueno pues así a la buena de dios eh, sin preparar nada y, y bueno pues eh, os comento lo único que he hecho es eh, ver los niveles de, de sonido para que no quede muy alto después también he puesto las ffb tools de nuestro querido amigo bernard ¿eh? para eh, poder disponer de fósil back en el volante. Estoy ahora mismo con el volante con, con mi G29 para hacerlo funcionar he tenido que eh, bueno pues eh, asignarle los los pedales correctamente porque por defecto no los cogía bien y también he tenido que calibrarlo Vale, pero bueno, haciendo esto y utilizando FFB, FFB Tools con el mismo fix que se utiliza para ir rally pues pues bueno pues eh, hemos visto que, que funciona todo genial que como veis el rendimiento pues es bastante bueno lo tengo en un nivel alto no lo he puesto en muy alto muy alto me baja quizás demasiado y la diferencia gráfica pues apenas se aprecia y, y bueno pues eh, como veis es un juego totalmente arcade para nada de simulación es uh, la introducción del juego supongo que bueno aquí tenemos esto de los flashbacks que personalmente pues a mí es algo que no me hace muchísima gracia eh, como sabéis yo soy más aficionado a los juegos de tipo de simulación pero bueno pues eh, a la gente que le guste más la vertiente arcade pues puede que le dé mucha vidilla vale y nada estoy aquí conduciendo con modo automático los efectos como os decía los efectos de force feedback están activados y funcionan bastante bien eh, se nota cuando derrapas y demás y ya veis que hemos llegado de primero sin hacer ningún tipo de cosa extraña y ahora, a y ahora bueno pues a ver tocarlo seguro que la carrera hacia la victoria se convierte en una batalla Bueno, pues a ver qué tal está esto de Indianapolis en gris. En la versión de 2019, el reboot de ese mítico juego que disfrutamos ya hace creo que más de 10 años, si no me equivoco. Ey, ¡Ey, ey, ey! ¿Qué ha pasado aquí? Dios mío, esto parece... ...Fast and Furious. Bueno. A ver qué tal. Lo que no hemos probado aún es el tema de las vistas. Vamos a cambiar vistas. Como veo, eh, pues están configuradas donde suelen estarlo por norma general. En estos videojuegos de Codemasters que es en el bueno en lo que sería el botón del triangulito en, en el g29 o en el driving force gt vamos a ver qué tal las vistas interiores esta sería la desde desde, desde el parabrisas y bueno esto ya es otra cosa ya es algo muy diferente a, a lo que vimos en su día fijaos en ese reflejo eh, a lo que vimos en su día en gris autosport como sabéis pues tenía unas vistas interiores que dejaban muchísimo muchísimo que desear me parece que no vamos a llegar de primeros en esta ocasión a ver si somos capaces de adelantar al menos un coche a mí siempre me cuesta muchísimo estas carreras de óvalo me resultan bastante difíciles vamos a ponernos aquí a rebufo a ver si somos capaces de por lo menos llegar entre los tres primeros que bueno aquí hemos entrado un poquito mal ya estamos de terceros Bueno, esto yo creo que se están dejando ganar, pero... ¡Hola! Bueno... La hemos cagado. Con, con lo bien que íbamos. Vamos a ver cómo ha quedado el coche. Ni un rayazo. Esto es un poquito... Bueno, por adelante, sí. Muy mal, muy mal. Vamos a tener que repetir, ¿no creéis? Otra vez. Alex, que no te engañe el cielo gris. Porque hoy vamos a tener emociones de todos los colores. Sobre todo con esta pista mojada. Si alguien gana en estas condiciones, con toda la presión de hoy, tiene opciones para Gridwall Series. Sin más dilación, que empiece la final. Sujetan bien el paraguas. Que arrancan los motores. Bueno, pues ahora estamos en Brands Hatch. Con lluvia. Buenas y. Lo que puede ser una carrera muy muy divertida. Sí, mira, mira. Quizás estas son las... las categorías que más me suelen gustar. Vamos allá, a ver qué tal. Ey! ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo que vermelas así? Ah, vale, empezamos así, muy bien. Bueno. Nos vamos. Quebran hatch es muy muy cabrita. Vamos a poner la vista interior. Bueno, aquí se le puede dar grasa. Que no pasa nada. Esto es arcade total. Bajamos un poco el nivel de acelerador. Y vamos controlando poquito a poquito hasta ponernos aquí a rebufo del coche que nos que nos precede, o como se diga. Habría que comprobar qué tal se juega quitando ayudas, líneas y demás, poniendo marchas manuales. Pero bueno, eso quizás en otro episodio. Está muy bien recreado lo que es la pista esta de Brand Hatch, que por cierto es una de mis pistas favoritas. Es una de esas pistas que cuando no sé cuál conducir, pues es de las que suelo escoger, tipo, tipo Spa, North Tiene esta zona aquí después justo de la meta, que es bastante complicada porque se entra muy rápido y engaña mucho y hay que hay que entrar con cuidado que pues es muy fácil salirse y estamos aquí ahora, ahora no puede atacar. bueno como veis estas estas estas estos eh... <coughs> esto que estamos haciendo ahora es una presentación de todas las categorías probablemente que podamos disputar en, en el juego como visteis antes por ciudad con superdeportivos aquí en circuito cerrado antes en óvalo no sé si habrá más espero que sí y si no, bueno, pues no está tan mal, seguro que luego a medida que se vaya jugando pues encontraremos más y bueno, pues me está convenciendo la verdad es que mucho, mucho el juego está gustando y habrá que apuntarlo para cuando esté a buen precio que por cierto ahora está al 56% ¿no? mala fecha ya ya están todos los boletos sorteados ya están todos los regalos comprados y, y no se puede uno permitir el lujo de comprarse algo más ya pero bueno apuntadito queda a ver de qué llegamos de sexto bueno no está tan mal mítico granja excelente ¿Vas a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 Los pilotos con más talento de la clasificación ahora pasarán a Gridwall Series. WSR ha sido el preparatorio para la batalla real, donde los mejores pilotos del planeta competirán en diversas disciplinas para demostrar quién puede superarlos a todos. No puedo añadir nada más, Kristen. Mientras la cosa se calma en WSR, Gridwall Series va calentando motores y poniéndose a punto para la mayor acción automovilística. Allí estaremos para acompañaros. Bueno señores, pues esto empieza, vamos a pegar, vamos a ver un poquito qué es lo que tenemos por aquí por los, por las opciones, eh, vamos a ver, vamos un momento a las opciones del juego, nada, pues aquí tenemos la dificultad media, daños, bueno, ten, veis que podemos eh, poner, pues por ejemplo, control de atracción, ABS, estabilidad, están al máximo, por eso es tan fácil, bueno, si le ponemos una dificultad un poquito más elevada, no sé qué es lo que pasará, vamos a ver, difícil, vamos a poner así, por ejemplo, daños completos, daño terminal sí, guía difícil, flashbacks 3, transmisión, vamos a poner la manual secuencial, por ejemplo, Y la cámara, pues así mismo. Venga, visualización en pantalla, aplicamos. Aquí tenemos pues todos los elementos del, del HUD. Bueno, como veis, es muy configurable todo. Aquí tendríamos los controles donde podemos editar los controles de nuestro, en nuestro caso, el G29, acelerador, freno, embrague, freno de mano. Vale, le he dado a freno de mano, casualmente es el botón de ir hacia atrás. Aquí tendríamos eh, las opciones básicas de vídeo, las avanzadas que como veis pues están en, en alto, vale. Luego pues en opciones de sonido veis que podemos eh, utilizar varias, vamos, podemos, tenemos varios varios controles, eh, música, efectos, comentarios, ingeniero y por supuesto el total. Luego Racenet. No me deja bajar esto porque... Bueno, ahora sí. Vale, bueno, pues nada. Información legal, créditos y gestionar los datos que es para borrar pues nuestro... Nuestro jugador. Tenemos la tienda que supongo que será para comprar DLCs. Y luego tenemos una sección de multijugador. Y juego libre que supongo que será pues donde podemos escoger el tipo de, de carrera que queramos vale aquí pues como veis hay un montonazo de de eventos por lo que estamos viendo vale eh, disciplina carrera contra reloj Esto es, disciplina no es exactamente eso Categoría de validez, Turismos, Stocks, Tuning, GT, Invitational. Ni idea, esto debe ser para coches antiguos. Bueno, más o menos lo que estamos viendo es que son eh, pues las típicas eh, que nos encontramos en Gris Auto Sport. Y luego, pues aquí tenemos nuestra carrera profesional. Vale, vamos a probar aquí en juego libre, por ejemplo, pues una carrera de turismos. Clase TC2, Superturismos, TC1, vamos a poner esta ya que está aquí, tamaño de 16, menos rondas 1, continuamos y aquí tenemos los diferentes eh, circuitos. El circuito de Barcelona, Brands Hatch, que es el que acabamos de ver, Crescent Valley, Habana Indianapolis, Okutama, París, San Francisco, vamos a ver qué tal está San Francisco. Que bueno, pues como sabéis, es el circuito más característico del primer grid. Y por ejemplo, pues eh, vamos a verlo así, de día. Orden a par y aleatorio. Y ahora vamos a escoger un cochecito de estos que tenemos por aquí. Pues por ejemplo, por ejemplo. El For, el Forito. For Focus, venga. Adelante. Vamos a cogerlo prestado, que no tengo dinero aún. Y vamos allá a ver qué tal. San Francisco es un lugar emblemático, Kristen. Los fans han venido en masa. Los pilotos ya van calentando motores. ¿Qué les espera en este circuito urbano? Este circuito es único por sus colinas. Las hemos visto en la tele, pero es fascinante verlas en persona. Hay que abordarlas a la perfección o el coche podría dar un salto. Tal vez hoy presenciemos mucho talento y técnica. O tal vez caos. En todo caso será una carrera inolvidable. Bueno, pues vamos a, a darle para adelante. Vamos a correr aquí una, una carrera en San Francisco. Para recordar viejos tiempos. De aquel mítico Gris de hace ya unos cuantos años quizás demasiados y allá vamos bueno ahora mismo estoy conduciendo con marchas manuales eh, le hemos bajado aquí un poquillo a lo que es el control de estabilidad, eh, el ABS de tracción digamos que para tener un poquillo más de control sobre el vehículo un poquito más de dificultad también así ya la verdad es que es otra cosa cierto que es bastante más difícil bueno pues nos vamos a las fantásticas subidas vamos a cambiar de Para todos aquellos que preferiráis jugar desde fuera, por supuesto, pues también podéis. Vale, no, no solo de vistas interiores vive el hombre. Acaban de pegar una adelantada de tres pares. Bueno. Vamos a concentrarnos un poquito. cortando todo el rato Me está cortando todo el rato la, la inyección pero bueno eso es porque aún no tengo controlado lo que es el, el sonidito de del motor para saber cuándo tengo que cambiar de marcha quizás voy demasiado pendiente de lo que es eh, el hat para saber dónde está el nivel de revoluciones dan puntos por ir, por cosas como ir en el lado en el aire cambiar de marcha arcade total lo que aún no hemos probado es a tirar del freno de mano Ahora hemos tirado quizás demasiado, pero bueno, para probar, está bien. Me acaban de pegar un toque por detrás. Cachis en la mar. Vamos allá. Ahí está. Bueno, que vamos de último, ¿no? Última vuelta, cruza la meta. Bueno, es bastante irreal la marcha que llevamos. Tendríamos que llevar una marcha un poco más corta para tomar estos giros tan, tan bruscos se están ganando por paliza. ¿eh? Bueno, pues aquí se acaba la carrera, hemos llegado de últimos Muy mal, muy mal, muy mal Pero bueno, creo que Está bastante Bastante claro lo que tenemos delante De nuestros ojos Y es que puede ser un juego Muy, muy, muy divertido Este Chris de 2019 Bueno, pues señores Hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado El vídeo, como veis el juego funciona Bastante bien con Steam Play, para ello hemos tenido que hacer eh, pues un pequeño workaround para que funcionase porque el juego bueno, pues funciona con DirectX 12 aunque tiene un ejecutable para DirectX 11 y bueno pues lo que tenemos que eh, lo que tuvimos que hacer fue engañar básicamente pues a, al juego cambiándole el nombre al ejecutable de DirectX 12 y poniendo el del 11 en su lugar eh, os dejo las instrucciones si queréis después en la descripción de este vídeo por si, si os apetece probarlo vale y nada esperemos que algún día eh, pues lo tengamos de forma nativa en nuestro sistema eh, porque yo creo que como decía antes pues sería eh, sería un juego que yo creo que desde mi punto de vista pues gustaría mucho a todo lo que es la la gente que le gustan los juegos de coches eh, y que son inuseros también a la vez vale es un juego que al, ser, al tener una vertiente más arcade pues puede llegar a muchísimo más público eh, de lo que es eh, habitual pues por ejemplo hay juegos que ya son más de más nicho como por ejemplo pues de eh, rally o, o fórmula 1 vale esos juegos pues eh, si no te gustan los rallies o no te gusta la fórmula 1 pues es muy probable que no te llame nada la atención pero en cambio este gris al ser tan variado al tener tantas disciplinas tantas categorías pues y bueno pues eh, ser más arcade menos simulador pues es muy probable que, que llegue a muchísimo más público y nada eh, sin más me despido eh, como siempre pues os dejo un montón de, de enlaces por ahí abajo vale eh, enlaces de nuestras redes sociales como twitter mastodon de nuestros canales de vídeo como youtube y Twitch. O nuestros foros y por supuesto pues nuestros nuestros nuestros grupos de telegram y nuestras salas de, de matrix vale también bueno pues eh, como siempre os recuerdo que si os gusta el vídeo que por favor le deis a like si os gusta nuestro contenido pues suscribiros y marcad la campanita para que os lleguen notificaciones cuando lancemos algún vídeo hagamos algún directo y por supuesto, si queréis hacer cualquier tipo de comentario, pues nada, eh, lo dejáis por ahí abajo y nosotros cuanto antes lo, lo contestaremos raudos y veloces, ¿vale? Y nada, sin más me despido y como siempre os digo, chavales, ¡hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Hasta luego!